presentar mi descubrimiento. Bueno, mi descubrimiento consiste en cinco vectores que he encontrado dentro del cuerpo, los cuales eh, no son ninguna cosa que los médicos de hoy en día conozcan. Son vectores de seres que son invisibles, que usan la refracción negativa, que es un, un efecto de la ciencia cuántica para obtener invisibilidad, y de esa manera viven adentro de nuestro cuerpo. Estos seres no son provenientes de la tercera dimensión, son provenientes de la segunda dimensión. Por lo tanto, sus medidas son nanométricas. Pero ¿qué pasa? En nuestro cuerpo he descubierto víboras gigantes, gigantes. O sea que contienen millones de millones de millones de estos seres nanométricos viviendo en nuestro interior. Bueno, el tema es que para la segunda dimensión nuestro cuerpo es gigante como un universo y por lo tanto puede albergar tanta vida de la otra condición, no la nuestra, nosotros somos implosivos, o sea que nos creamos desde adentro para afuera, ellos son radiantes, se crean desde afuera para adentro, son seres que están en otra concordancia universal, digamos, viven en un universo paralelo de segunda dimensión, pero a través de nuestro cuerpo han podido ingresar y vivir adentro nuestro. Bueno, ¿Cuáles son las marcas que te van a decir que estos seres de otra dimensión viven adentro de nuestro cuerpo? Bueno, estamos observando la foto de Luis. Luis es el director de un hospital de oncología y podemos observar que él se dedica a curar el cáncer en las personas. Pero bueno, mi descubrimiento es que estos seres interdimensionales vomitan virus, bacterias, hongos y gérmenes que son los que provocan las enfermedades en el cuerpo luego. Bueno... Entonces, eh, esta foto que yo te muestro en este momento es para que vos veas que la ciencia oficial del día de hoy, de más alta gama, lo más pro, no tiene ni la más menor idea cuál es el origen del cáncer. O sea, el origen del cáncer nace en un ser que es invisible para los médicos, para las máquinas de los médicos es invisible. Esta refracción negativa es con energía negativa y los escáner y la... Radiofrecuencia solo lee eh, emisiones positivas. Bueno, eh, pasamos a la siguiente foto. Estamos viendo en pantalla a nuestro querido Barry Allen, el actor eh, de Flash en Netflix. Bueno, observen su cara. Todas estas marcas que yo estoy mostrando con flechas son las marcas que dejan estos parásitos, y podríamos decirle parásitos, que son los que se encargan de ir haciéndonos viejos. O sea, mi descubrimiento es que somos eternos y nos están devorando día a día estos seres provocándonos la vejez y las enfermedades. Te mando un abrazo y muchas gracias por tu tiempo.